Hablando con Jesús Podcast, en el momento que tú nos escuches en vivo o en diferido aquí por Facebook Live, también nos escuchan en Estamos en la Gloria de Radio porque estamos en la gloria para hablar de Dios. Hoy el Señor nos trae un tema maravilloso, como siempre unos temas grandes y poderosos aquí para darle siempre la gloria, la honra al Señor. Hoy con un tema que es, es como con, es como la tercera parte de lo que hemos hablado. Eh, en los, en el primer, en el ah, programa anterior hablamos Guarda tu corazón de y también estuvimos hablando de el, el, el, el programa anterior que es un ataque espiritual. Hablamos sobre el ataque espiritual que hay, que hay en tu corazón y que hay que guardar tu corazón y hoy un tema que el Señor nos trae en la mañana, en la tarde, en la noche, en el momento que tú nos estés, nos estés viendo y siempre andre la gloria, la honra y el poder a nuestro Señor. El precio de tu llamada. Ese precio que... Hemos de guardar un corazón, debemos, hay ataques espirituales y le damos gloria y honra y el poder a nuestro amado Rey. Por todo lo que nos pasa, nos sucede, porque de cada, de, de, de, estas, de estos momentos aprendemos del Señor en el nombre poderoso, su nombre. Y por eso queremos darle la gloria, honra y poder. Amado Señor poderoso Rey, gracias por ser tan hermoso, maravilloso Señor. Otro domingo más, otra semana, otro fin de semana más que estamos en tu presencia, Señor. Hemos tenido el momento, el placer de, de dar la buena la Nueva del Reino de los Cielos. Y hoy, como tú siempre nos pones esos temas maravillosos, y el tema de hoy es el precio de tu llamado. Un llamado que el Señor te está diciendo, todos tenemos un gran llamado, todos tenemos un propósito en esta tierra. Te guste o no, tú tienes un propósito, tú fuiste llamado para hacer algo en esta tierra. Y si tú no has querido hacer el, el propósito del Señor, hasta que cumpla el propósito contigo, lo va a hacer en el nombre poderoso de Jesucristo. Y es por eso que el Señor en esta mañana, en esta tarde o en esta noche, el momento que tú nos escuches, porque como está el trero ahí, el tiempo es hoy. El tiempo, llegó el momento del cambio, llegó el momento de realmente decirle, Señor, aquí estoy, Señor, porque a el precio de tu llamado ha llegado ya, Señor. Ese precio de tu llamado, eh, el Señor te ha llamado a hacer cosas grandes, maravillosas en el nombre poderoso de su nombre. Padre Celestial, Padre de la Gloria, te damos gloria y honra y poder, Señor, por todo lo que tú permites en nuestras vidas, Padre Celestial. Amado Señor, poderoso Rey, que en este momento, Señor, sea tu Santo Espíritu hablando a través de estos micrófonos, Señor. De estas imágenes, Padre Amado, en el nombre poderoso de Jesús. De este video, Amado Rey, en el nombre poderoso de tu nombre. Y Padre Celestial, Padre, la gloria, que tú seas como viento, tocando los corazones. Y las personas que vean estas, eh, esta emisión, Señor, se, que sean no únicamente quedándose con esa palabra en sus corazones, sino sea compartiendo las buenas nuevas del reino de los cielos. En el nombre poderoso de Jesús, te pedimos Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, por esta nación de Colombia, por tu pueblo, por sus escogidos, por Israel, amado Señor. Te pedimos Señor que tú seas haciéndolo sobrenatural en cada uno de nosotros, Señor. Padre Celestial, toca estos corazones. Señor, toca a nuestros corazones. Padre amado, saca lo que tú, lo que no te agrade de nosotros, amado Rey, en nombre poderoso de Jesús. Padre amado, estamos en momentos postreros, momentos difíciles, pero sabemos que contigo todo es posible, amado Señor. Todo es más llevadero, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amado Rey, poderoso Señor, te damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Una palabra que el Señor nos trae esta mañana, en esta tarde o en esta noche, diciéndote, ah, en cada llamado hay un precio. Y por eso en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16, nos dice, No me escogieron vosotros a mí, sino que yo los escogí a vosotros, y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure, así es. El Padre les dará todo lo que les pidan, lo que le pidan en mi nombre. Aquí el Señor Jesús está diciendo, tú sí las reglas, tú eres ese buen fruto porque por los frutos seremos conocidos. Lo demás viene por añadidura. El Señor nos está diciendo ese precio de tu llamada. Este llamado no es únicamente de pedir, y pedir, y pedir, y pedir, y pedir, y pedir, y pedir, y pedir, y pedir, y pedir la casa carro y, beca y ya, no. Hoy vemos un evangelismo que únicamente pidan, pidan, pidan, pidan, den plata y ya. ¿Qué le das a Cristo? ¿Qué le das a Jesús en ese llamado? ¿Le das un cambio, una transformación, le entregas tu corazón al Señor? Como lo dice la misma palabra en el Evangelio de Juan 15, 16. No me escogieron vosotros a mí. Tú no escogiste al Señor. El Señor te escogió. Nos escogió a cada uno de nosotros. Y al escogernos, Él sabía, él sabe lo que pasaste, lo que pasé, lo que tú vas a pasar en el nombre poderoso de su nombre. Y es por eso que el Señor continúa diciendo en esta hermosa en hermosa palabra, sino que, uh, uh, sino que yo los escogí a vosotros y los, com y los comisioné para que vayan y den fruto. ¿Realmente tú estás dando ese buen fruto? ¿Estás dando ese buen cambio? ¿Realmente tú estás diciendo, bueno, eh, yo sé que fallé en el pasado? Y vienen cosas, eh, pero con, con el Señor es todo más llevadero. Y mira que en esta semana eh, pusimos una imagen en nuestras redes sociales. Que es una niña caminando en 2018, 2019, 2020, 2021. Y en lo último, en el 2021, dice, me presento de nuevo. Conociste versiones de mí que ya no están vigentes. Y esas versiones, de pronto hubo mal genio. Tu carácter era putrefacto. De pronto tu forma de hablar era que apartaba a las personas. Pero hoy en día, ya con Cristo eres diferente. Ya con Cristo todo es más agradable en el nombre poderoso de su nombre. Y algo maravilloso que nos dice el Señor, que, que debemos de confiar en Él. Si Él nos ha escogido, es que debemos de confiar. Y por eso Génesis 28.15 nos dice, no te, no te abandonaré hasta cumplir lo que te he prometido. Te lo dice el Señor, No lo dice desde el comienzo de los comienzos. No te va a abandonar. Él va a siempre estar ahí en ese, en esa, en esa gran misión. Esa misión imposible, como esas peli esa película, misión imposible. La misión imposible de nuestras vidas es que realmente le cumplamos al Señor. Un fruto que perdure. Ese fruto que perdure es que realmente Tú dejes un legado a tus hijos, a tu familiar, a tu papá, a tu mamá, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, al vecino, al que no te agrada, dejes un legado, le digas, oiga, yo hablaba mal de ella, yo hablaba mal del pastor, del líder, pero él siempre oró por mí, pero él siempre dio ese buen fruto. Y ese buen fruto fue que me tocó mi cora algo tocó mi corazón, y conocí al Señor, a. Uh, Jesucristo, y al conocerlo no únicamente transformó mi vida entendí que yo también tenía un llamado y ese llamado era ganar, no únicamente a mí mismo porque sabemos que la la salvación es independiente es ganar a mi familia y todos los que están alrededor mío el Señor no nos da cargas que no podamos llevar el Señor nos pone en lugares que va a decir, lo he tratado. Y muchas veces hoy vemos en un llamado, ese precio de, de tu llamado, que, que a veces es difícil de soltarlo, pero es necesario dejarlo, que es la soberbia y el orgullo. Y esa soberbia y el orgullo son, son grandes obstáculos, mis hermanos de cristianos en la gloria, querido oyente, por si nos ves por primera vez aquí en, aquí en Hablando con Jesús Podcast, son grandes obstáculos para que Dios cumpla su propósito en tu vida. Por eso el Señor está diciendo. Abre tu corazón a mí. Ábreme tu corazón. Deja ese orgullo. Deja ese soberbia aquí. Eso no, eso no eres tú. Tú eres algo diferente. Tú eres algo especial. Te dice el Señor en esta mañana. Y por eso siempre dejamos la gloria y la honra. Porque el tiempo es hoy. El tiempo es hoy de cambiar. El tiempo es hoy de dejarnos ser transformados por el Señor. El tiempo es hoy de decir, somos buenos frutos. Y una vez más, como lo dice Génesis 28, 15, no te abandonaré hasta cumplir lo que te he prometido. El Señor te ha prometido que tu familia y tú van a servirle a Él, ¿cierto? Y no todos van a estar en, en, una, en, una, eh, en un púlpito, en una tarima. Tú vas a, va a, va a cumplir la promesa de que tu familia va a estar con él por una eternidad. Vas a estar eh, dando sus buenos frutos, demostrando en tu trabajo, en tu empresa, en tu empresa, perdón, eh, en el medio de transporte donde tú estés para decir: esa persona marca la marcó la diferencia. Esa persona fue un instrumento de Dios para que yo me acercara a él, para que yo realmente emprendiera ese llamado en el nombre poderoso de Jesucristo. Muchas personas dicen, yo no entiendo por qué Dios no me habla. Y mi pregunta es, en ese llamado, tú necesitas leer la palabra de Dios. Tú necesitas realmente enfocarte en que Dios es amor, Dios es vida. que Él es el camino, la verdad y la vida. Por eso el Señor te está diciendo, yo tengo ese gran llamado contigo. No me he olvidado de ti. Por eso necesito que tú abras las puertas de vuestros corazones a mí. Para poder orar cada uno y sacar todo, todo lo que hay en tu mente. Eh, y cuando llega a la mente, llega al corazón. Esas maquinaciones que pone el enemigo y realmente igual de poner cosas positivas, ponen cosas negativas. Que ese Dios invisible no te va a ayudar. Que ese Dios vivo de poder, no te va a, a cumplir lo que te ha prometido. Y es por eso que el Señor, por eso nos dice, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. El Señor, si tú quieres algo, el Señor te va a decir, has sido ese buen fruto, has cumplido ese llamado o lo estás cumpliendo, tú dirás, claro que sí, Padre. bueno. Entonces, no te preocupes que todo va a llegar a su momento. Todo tiene su tiempo, todo tiene su momento, todo tiene su momento de recibir esa bendición. Te, te, te sentirás afligida, te sentirás triste. Pero recuerda algo muy importante que en las iglesias cualquiera entra. Pero el, el, al cielo solo entran en los que hacen la voluntad de Dios. Y son los que tienen ese gran llamado. Y cuando tú tienes ese gran llamado, eh, tú tienes que cumplir, cumplir lo que el Señor eh, ha establecido. De seguir una regla, de seguir unas, unas, unos reglamentos, unos, unos pasos para poder realmente enfocarnos eh, en ese llamado. Y muchas veces no es cuánta Biblia sepas, o, sino... En cuanto, en cuanto es cuánta Biblia vives en tu vida, es lo que nos está diciendo el Señor en esta mañana. Y es por eso que en 1 Tesalonicenses 5:24 nos dice: El que los llama es fiel y así lo hará. El Señor ha sido fiel con cada uno de nosotros. Y es lo maravilloso. El Señor siempre ha sido fiel. Es por eso que el Señor nos ama grandemente. Nos, nos bendice eh, le damos la gloria le damos la gloria, la honra porque mira tenemos la oportunidad de poder tener un techo tienes la oportunidad si tienes la oportunidad de comer un pan gloria a Dios una sopa un caldito tomarte un chocolate un arroz con pollito Gloria a Dios. Mira que hace mucho tiempo, yo me quejaba, no, a mí no me gustan las lentejas, horrible, no, yo decía que eso era para los pobres. Pero mira, hoy en día, ese sabor de lentejas con huevito, arrocito, eso es alguna mezcla colombiana, es muy delicioso. Y ese es el llamado que el Señor nos está cada día procesando en nuestras vidas nos está haciendo entender que debemos ser, dejar ser transformados, dejarnos que en ese desierto que vayamos, en ese valle eh, tenebroso, ¿quién va a estar ahí? Jehová, el gran yo soy, el poderoso, ese Dios invisible, que le prometió a ese pueblo de Israel sacarlos de ese Egipto, y a todos nos, está, nos sacó de ese Egipto, para llevarlos a la tierra prometida. Pero muchas veces eh, el Señor saca, y vamos por ese desierto y que nos quejamos. Es lo que no quiere el Señor. Y en ese llamado, una vez más, 1 Tessalonicenses 5.24, el que los llama es fiel. Así lo hará. Y Él ha sido fiel. Mira que en unos, en unos apuntes, si Dios te llamó, tendrás guerras espirituales. Y esta es como la tercera parte de lo que hemos hablado en los dos últimos programas. Guerras espirituales que... Yo siempre digo, y lo hablaba con diferentes líderes: el día que no tengamos tierras espirituales es porque no estamos haciendo las cosas bien. Siempre va a haber conflictos, siempre van a haber, eh, vamos eh, a tener como esos momentos de que altos y bajos. Y en esos momentos altos, yo siempre digo que hay que preocuparnos. Pero en los momentos bajos es cuando realmente, bueno, viene algo bueno, mejo, algo bueno, algo mejor. Ya, en el momento, ya cuando vamos subiendo en esos momentos altos Viene, vamos a tener otra Otra guerra espiritual Y eso es el pan de cada día Y en la lucha que el Señor nos está enseñando En meditar en su palabra De escrudiñarla, de entenderla Es por eso que el Señor nos está hablando Y está diciendo Que mi pueblo realmente no me busca Que mi pueblo se está perdiendo por falta de conocimiento Y una vez más Este anuncio el tiempo es hoy, el tiempo es hoy de un cambio, el tiempo es hoy de un llamado, el tiempo es hoy de escuchar al gran yo soy. ¿Tú quieres escuchar a Dios? Tú dirás, claro que sí. Lee la palabra de Dios, lee la Biblia. Eh, algo maravilloso es que cuando tú lees un versículo, ese versículo tiene muchos, muchos significados. Hoy te dice una cosa, mañana te puedo decir el mismo versículo, otra cosa. El Señor te está diciendo diferentes, diferentes, eh, de diferentes cosas. Al comienzo que cuando comenzaste el evangelismo, y hasta ahora estás comenzando, estás tomando esa leche. Pero si ya llevas, yo creo que más de dos yo quiero si decir ya después más, más de un año o dos años, ya estás comiendo ese alimento sólido, porque ya tienes un fundamento que es Cristo Jesús. Y sabes que lo bueno y que lo malo. Ya si retrocedes, es porque tú decidiste retroceder. Vivir, vivir, vivir en ese llamado es vivir Cristo en cada uno de nuestros corazones. ¿Realmente estás dispuesto a vivir, tener a Cristo en tu vida? Tú dirás, claro que sí. Entonces, que en esos momentos bajos, sea en esos momentos de decir, tengo a, Cristo, tengo a Cristo en mi vida. Tengo, tengo algo maravilloso que cada día, de mi vida me está haciendo entender que sin Cristo no puedo no puedo seguir que tenemos a su santo espíritu maravilloso si Dios te llamó tendrás conflictos muchos conflictos vas a tener y por eso te digo el día que tú no tengas conflictos no tengas esas guerras espirituales hay algo mal hay algo que estás haciendo mal no se está haciendo esa pierna en el zapato al enemigo cuando Él ve que alguien le está, mejor dicho, desviando de su. Él está quitando gente y las estamos llevando para el reino de los cielos, ahí comienzan las guerras espirituales, los conflictos. Y siempre darle la gloria y la honra al Señor. Porque esto no es de una guerra de, de sangre y carne, es espiritual. El Señor está delante de nosotros. Y el Señor va como. Yo siempre lo pongo en esa. In, voy a hacer esa in, mentalidad de niño que el Señor es como ese gran oso está detrás mío yo soy un osito pequeño y el que me llega a atacar no puede porque se con mi papá mi papá es fuerte mi papá me va a defender y es por eso que el Señor te está invitando a que comiences ese llamado no tengas miedo, no tengas temor porque tienes al a ese gran oso contigo no estoy comparando al Señor con un oso sino que Él es el que yo soy Él es el Todopoderoso y por eso una vez más el Señor nos, nos, nos está diciendo en su palabra en Génesis 28, 15 que no te abandonaré hasta cumplir lo que he, eh, te he prometido Él no te va a dejar hasta que cumpla lo que con cada uno de nosotros si ya cumplió con lo que él tenía predestinado con, contigo, conmigo. Acuérdate, ya llegó el momento, es hora de ir a casa. No estamos en casa, estamos, estamos de paseo. Porque el tiempo es hoy. El tiempo de un cambio. El tiempo de que cuando si Dios te llama, de pronto tendrás soledad. Te vas a sentir, o te vas a sentir, o sí, te vas a sentir solo, sola. Y son esos momentos que tú que el Señor te dice, no, tú no estás sola, tú no estás solo, estás conmigo. Siente mi presencia. Pero tú a veces me, no, me estarás preguntando, pero siento como que Dios no me escucha, porque esos, ese, esos silencios son maravillosos, los, los estoy aprendiendo, y cada día los aprendo más. Que el Señor nos lleva a conocerlo cada día y a entender que esos silencios, el, el Señor está hablando, como yo le ponía en ejemplo hace unos minutos, unos segundos, que en ese, gran, en ese gran oso, que está haciendo cosas maravillosas, que cuando él abre una puerta, grandes, porque cerró otra, y tiene cosas maravillosas en ese gran llamado, en ese gran propósito, en ganar ese esposo en converso, esa... esa, esa esposa, sus hijos. O de pronto a esa congregación que se queja y realmente no han entendido ese gran llamado. Hoy en día, desafortunadamente, la gente sigue más a un hombre que, a, que, que al propio Dios. Qué triste ver eso. Necesito, necesitamos seguir a ese Dios vivo y de poder en el nombre poderoso de Jesucristo. Si Dios te llamó, te, te uh, despreciarán, si nuestro Señor Jesucristo fue despreciado por su pueblo. Fue despreciado y realmente, su, eh, yo digo, hasta no sé, eh, si, si tuviéramos la oportunidad de tener a nuestro amado Rey con nosotros ahora, ¡Wow! Maravilloso, pero su pueblo no entendió que era el Mesías, el Hijo de Dios. Ellos querían, era comer y comer y comer y comer y comer y comer y comer, comer, comer, comer. bendíceme, bendíceme, bendíceme, bendíceme. Pero no estaban como que entendiendo que el Hijo de Dios estaba con ellos. Ellos querían un rey terrenal para siempre mas no entendían que Él había venido a hacernos entender que estábamos fallando. Él nos da y si viéramos la palabra de Génesis hasta Apocalipsis, Él siempre nos da oportunidades y damos oportunidades, y como dice su palabra en el Evangelio de Juan, no, no me escogieron vosotros uh, a mí, sino que yo los escogí a vosotros. Que el hijo diciendo, que el padre diciendo, no, yo quiero acabar toda esta, toda esta creación. Y que el, hijo, que el hijo diga, no, yo, yo, yo, quiero, yo quiero pagar el precio. padre Yo quiero pagar el precio porque yo sé que hay muchos que valen la pena. Hay muchos que tienen un llamado, un potencial. Hay muchos que tienen como tu siervo Pedro, tu siervo Pablo, Juan. Hicieron un cambio, hicieron algo maravilloso en el nombre poderoso de tu nombre. Y es por eso que el Señor, el ejemplo de ejemplos, nos está invitando a que realmente eh, busquemos más de su presencia. Si Dios te llamó, tendrás calumnias. Te van a calumniar en el trabajo, tu familia, ¿qué no te van a decir? Son los primeros que te van a calumniar. Pero a ti, ¿qué te importa? Perdona como te lo digo. Te iba a interesar quien te diga, este gran yo soy. ¿Que duele humanamente? Claro que sí. Va a doler. Pero ese llamado vale la pena. Ese llamado va a haber calumnias, va a haber, va a haber soledad, va a haber conflictos, va a haber guerras espirituales que tú estás haciendo como dice la palabra. Los comisioné, los comisioné para que, que vayan y den frutos. ¿Estás realmente dando frutos? ¿Estás dejando un legado? ¿Estás dejando realmente entendiendo que deben abrir las puertas de vuestros corazones para que reciban a Jesucristo y lo reconozcan como su Señor? Tú dirás, no, no lo he hecho. Pero bueno, esa es la comisión. De ir y predicar. Y de decir, tengo un Dios vivo de poder, tengo un Dios que realmente me ha transformado mi vida, ha transformado mi hogar, ha transformado mi padre, mi madre, ha transformado las personas que están alrededor de mí. Es lo que tú, uh, lo que el Señor te pide. Y, y al final del de Evangelio de Juan 14, 15, 14, 16, nos dice, así el Padre les dará todo lo que, lo que pidan en mi nombre. Y sabes que les pido al Señor, que toda mi familia llegue a Cristo. Esa es una gran petición que le, le pido al, al Señor. De pronto algunos estaban pensando que iba a decir un carro, una casa. No, yo le pido que mi familia, mi hogar, vaya, lleguemos a Cristo. Y lleguemos todos. Que esta nación de Colombia realmente sea transformada. Que tenga un avivamiento realmente. Y que se vea toda maldad. En el nombre poderoso de Jesús. Cuando, si Dios te llamó, también te traicionarán. No te tomen por sorpresa eso. Va a haber traiciones. Te van a juzgar, te van a traicionar, van a haber calumnias, vivirás en persecución. Aquellas personas que, en, una vez más, entre comillas, que son cristianas, cristianas porque hoy en día todo el mundo se quiere llamar cristiano, pero uh, por sus frutos, una vez más, Serán conocidos. Entonces, ¿cuáles son tus frutos? Hemos cometido errores. Claro que sí, muchos errores. Pero de esos errores, el Señor nos está enseñando qué: a transmitir a los demás que no cometan los mismos, las, como lo digo y perdona como lo voy a decir, las mismas burradas que uno hizo y, no, y nosotros mismos no cometer las mismas burradas. Porque ¿de qué, es? de qué me sirve ahorita estar predicando desde el precio de tu llamado si, si te digo, no, va a haber felicidad, va a haber, todo va a ser maravilloso, la luna y las estrellas. No, te, te estoy diciendo directamente, el Señor te está diciendo, el Espíritu Santo, este es, el, este es lo que yo te estoy pidiendo y esto es lo que va a suceder. Pero si tú no quieres pagar, ese, eh, pagar el precio de tu llamado, pues tú tienes que ser libre albedrío de aceptar, de dejarlo o tomarlo. Si lo dejas, vas a ir a una eternidad. Tú dirás, ¿en serio? Pero una eternidad en el lago de fuego, de sufrimiento. Pero si tú estás dispuesta o dispuesto a tomar ese precio, vas a tener una eternidad con el gran yo soy. Todas esas piedras, todas esas calumnias, toda esa soledad, todos esos conflictos, todas esas guerras espirituales, valen la pena. Valen la pena. Como le digo a mi esposa, a muchos hermanos, a diferentes líderes, vale la pena. Vale la pena. Que al estar con la presencia del Señor, estar con nuestro amado Rey, y, así, y, y yo siento que vamos a recordar cosas. Lo hicimos. Se predicó, se fue. A, lo, a los lugares más que tú lo llevaste, se evangelizó. Eh, no ganamos a 100 pero ganamos a 5, a 10. No estoy poniendo límites al Señor. Pero fue lo que, lo que, se, lo que, se, lo que se pudo hacer. ¿Cuánto, ¿Cuánto nos gustaría llevar a cinco mil y que esos cinco mil todos se fueran? Pero desafortunadamente la palabra dice que todos no se van a ir. Son muchos los llamados, pocos los escogidos. ¿Tú te caracterizas de los muchos o de los pocos? No me respondas a mí, respóndele al Señor. Si Dios te llamó, pensará el mal de ti. Eso siempre van a haber malos pensamientos. ¿Qué no dirán de ti? ¿Qué no dirán de tu ministerio? Todos tenemos un ministerio. No estoy hablando de una iglesia. De un templo. Estoy hablando de ti. Tú tienes un ministerio como... Como esa ayuda idónea en tu hogar, varón, como ese, ese sacerdote en tu hogar, esos, llevar a sus hijos, darles esa buena educación, darles ese buen ejemplo. Si tú eres soltera o soltero o están viviendo en, en unión libre, llegó el momento de casarse para darle eso, ese buen ejemplo a vuestros hijos, decirle, yo me casé con tu madre o con tu padre, para darte un buen ejemplo, decir que la unión entre un hombre y una mujer, como lo estableció, nuestro amado Señor, nuestro amado Dios, es lo correcto. No un hombre con un hombre, no una mujer con una mujer. Entonces, aquí no estoy hablando de juzgar, aquí estoy, aquí estoy hablando de qué que es lo correcto y, uh, y lo incorrecto pasado en la Biblia. Entonces, el Señor creó un hombre y una mujer, no un hombre y un hombre. En ese llamado, mira que podemos ir también a Romanos 8.28 y nos dice, Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Te lo voy a, voy a volver a repetir. Esto es poderoso. Apodérate de esta palabra. Ahora bien. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. ¿Tú lo amas? Tú dirás, claro que sí. Mira lo que continúa diciendo. Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Tu propósito es de ganar a tu hogar. Tu propósito es de decir, esos son cristianos de verdad. No, únicamente, no fanáticos, no religiosos, sino tienen un gran llamado, es que son viven la Biblia en sus vidas y que realmente ese llamado está haciendo que tu comunidad el, el, en el edificio donde tú vivías alguien te pregunta pero por, ¿cómo, por qué hablan tan diferente, por qué se comportan diferente, por qué eh, actúan diferente por qué eh, son, nos sentimos que somos y tú vas a responder porque tenemos un Dios vivo y de poder que te invita a que tú también abras tu corazón, tu corazón a Él y vas a ver el cambio, vas a ver la transformación, porque tú le vas a decir, él no te tú no lo escoges a Él, ya te escogió, pero nos está usando como instrumentos para llamarte, para decirte, hijo, hija, tienes ese gran llamado, tienes un gran propósito de ganar muchas almas. Por medio de ti, mujer, varón. Yo, yo, yo, yo veo que se pueden ganar 50 personas. Pero a veces esa persona no deja que las otras 50 sean ganadas para Cristo. Entonces, el Señor tiene que usarte pronto. Ojo lo que voy a decir. No lo vas a tomar mal. No es que el Señor todo le tome sorpresa. Sino tiene que buscar otra forma para llegar a sus a otros 50. Porque tú no quisiste. Y hoy vemos una juventud y una niñez que está absorbiendo cosas impresionantes. Vemos una tele, vemos en televisión que wow, sorprendente. Yo, yo hace una semana y media, o dos semanas, decía a mi esposo, wow, tremendo lo que se ve en la televisión. Y eso es lo que están lo que está viendo nuestros hijos. Ahora yo digo, ¿qué, va, qué van a ver nuestros hijos de aquí a 10 o 15 años? Vienen nuevas tecnologías, vienen cambios grandes. Que los que estamos en el espíritu, debemos ver todo en el espíritu. Y los que están en la carne, verán todo en la carne. Si Dios te llama, se burlarán de ti. Dirás que eres un fanático, que porque dices esto y porque mejor dicho un radical pero tienes ese llamado y si Dios te pone eso en tu corazón ¿tú quieres agradar a un hombre o quieres agradar a Dios? si tú quieres agradar a un hombre ya es decisión tuya pero algo que tengo bien claro yo quiero agradar a Dios que me tilden de loco que se burlen de mí que, que piensen mal de mí que, que cal, me calumnien me, que me desprecien que si tengo soledad pues la tendré pero lo importante es que como digo estoy haciendo tesoros y quiero dar esos frutos y siempre dan la gloria y la honra a nuestro amado rey porque el tiempo es hoy el tiempo es hoy de hacer ese cambio De tiempo es hoy de realmente aceptar ese llamado en el nombre poderoso de su nombre. Si Dios te llamó, eh, serás odiado. Si el Hijo de Dios fue odiado, fue cacheteado, fue puñetado, fue escupido. Latigado. Que no eran con nosotros. Pero el Señor nos dice que en este mundo yo, vamos a tener tribulaciones. Él nos dijo que no, que sí vamos a tener. Él vino para hacernos entender que Él sabe lo que estamos pasando. Él sabe lo que tú estás pasando. De pronto esa, ese desprecio, esa calumnia. Él sabe, yo sé, yo sé porque yo fui. Yo fui, yo sentí lo que tú sientes y sé lo que tú sientes. Y es por eso que el Señor nos está diciendo, ¿estás dispuesto a pagar ese precio? El precio de tu llamada, por eso se llama esta misión. Y aquí hablando con Jesús Papas, Ese precio que muchos no están dispuestos a, a pasar, a procesar. Ya hay un comienzo, no, esto está muy duro, yo ya no puedo más. Y yo me retiro. Y, y, y piensan regresar a lo del mundo y mejor dicho creen que ya, ya, ya pasó todo. Pero no, una vez más. No te abandonaré hasta cumplir lo que lo que, uh, lo que te he prometido. El Señor te ha prometido que te va a transformar. El Señor te ha prometido que va a hacer un cambio en tu vida. Que ese corazón de piedra que tú tienes, o esa soberbia, o ese orgullo lo va a transformar en algo positivo en que te va a usar como ese gran instrumento y que va a hacer que las personas realmente lleguen a él a través como instrumento que tú vas a hacer a él él no necesita ayuda pero él quiere mostrar a los demás que yo puedo escoger lo más vil, lo más malo de este mundo para hacer algo, cosas maravillosas Esa es la sanidad espiritual también. En poder que tú proces, puedas procesar un perdón, puedas procesar muchas cosas. Y comenzar a sanar tu vida en el nombre poderoso de Jesucristo. Mi alma te alaba y te glorifica, Señor. Mira que en 1 Corintios, en el capítulo 1, versículo 9, nos dice. Fiel es Dios quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor Él es fiel, tú eres fiel tú le sacas tiempo al Señor le das ese tiempo que el Señor el Señor te da 24 horas 7 siete, no, siete días 20, 24 horas, 7 días a la semana 365 días al año ¿tú cuánto le das al Señor? pero hoy vemos una humanidad que, no, que decimos no tenemos tiempo para esto, para el Señor pero si, hoy eh, le preguntas a la humanidad, pero si hay tiempo para ver una película de Netflix por dos horas, si hay tiempo para ver otras cosas o hacer otras cosas, pero no hay tiempo para Dios. Vamos a la iglesia, no, qué aburrimiento. Pero el Señor de una manera u otra nos habla. Y nos quiere seguir transformando nuestras vidas en el nombre poderoso de su nombre. ¿Cuánto más estás dispuesta, dispuesto a que el Señor obre en tu vida? ¿Cuánto más? Te lo repito. Fiel es Dios quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo. Y un ejemplo que te puse el programa en el, uh, en hablando con Jesús Papcas del domingo pasado es que, que estamos hablando que, que, que guardas en tu corazón que Jesucristo fuera unos lentes y el Señor nos ve a través de esos lentes y diga tú te oh yo te veo limpio, te veo limpia sin, sin arrugas sin mancha a través de mi hijo pero al momento que yo me quite esas gafas o aparte a mi hijo de, de, de entre los dos en medio de los dos yo veo pecado, pecado, no pescado, pecado, y es por eso que el Señor nos dice: Ten comunión con mi Hijo, y por eso en el Evangelio de Juan, así el Padre les dará todo lo que todo lo que pidan en mi nombre. Señor, te pedimos por una por una por un pueblo escogido diferente. Te pedimos, Señor, que aquellos que tienen ese gran llamado, Señor, que somos todos, realmente te busquen de corazón. Mateo 15, 8, dice que este, este pueblo me honra de corazón, para labios uh, eh, me honra de, de corazón, pero su corazón está lejos de mí. Un corazón que realmente no está pensando en el Señor, no tiene al Señor en sus corazones. Sino hablar, hablar, y hablar, hablar, hablar, hablar. Pero ¿dónde está el Señor en sus corazones? Vemos corazones negros, igual de corazones puros. Vemos corazones que no quieren aceptar lo que el Señor pasó. Quieren todo en bandeja de plata, como hoy una juventud, todo es obligación. Quieren que les den, pero no quieren dar. No quieren hacer ese cambio. Quieren dar las cosas fáciles. Si Dios te llamó, todos opinarán de ti. ¿Qué no dirán de ti? A mí realmente he aprendido hoy en día que la opinión más interesante es de mi gran yo soy. Él sabe... Él, conoce, él, él, él, es el que pesa, él es el que pesa los corazones. Él sabe cómo somos nosotros. Él sabe cómo actuamos. Y lo que escuchemos de Él es good enough. Es, es más que suficiente. Entonces, si Dios te llamó, tu parentela no creerá en ti. Muchas veces pasa eso y he visto eso. Porque nadie es profeta en su propia, en su propia familia, en su propio pueblo, en su propio país. Entonces, el Señor nos está llamando. Y, y nos está, como siempre yo uso esa frase, golpeando a lo más profundo en nuestros corazones Te está llamando y, te, y usa de una manera sobrenatural diferentes formas de hablarte Y te está diciendo, el tiempo es hoy, el tiempo es hoy, el tiempo es hoy El, pre, el tiempo es hoy, el precio de tu llamado El precio, yo te he llamado y te llamo y te llamo, pero tú no quieres escucharme Tú estás aplazando ese momento y cuando realmente tú me busques, vas a ser como esas vírgenes vir insensatas. Te voy a decir, no te conozco, te vomito. ¿Quieres tú? Que el Creador de esté cielo y de la tierra te diga eso. Personalmente me dolería. Entonces el Señor nos está diciendo, llegó el momento, en el nombre poderoso de mi Hijo Jesucristo, alábalo, dale la gloria, dale la honra a, a nuestro amado Señor y siempre dale gracias por todo lo que hace en tu vida. El llamado de Dios es solo para valientes, el camino del Evangelio es la mejor decisión tú eres valiente, tú eres esa mujer valiente, espo, mujer esforzosa, esforz, esforzada, tú dirás, claro que sí, adelante mujer, también para ti varón, vamos adelante, no importa, no importa la inversidad, no importa la barca, no importa la tormenta, no importa si hay relámpagos, si hay truenos, pero el Señor hoy te dice, hoy te dice, baja de esa barca, y tú vas a decir, pero yo no puedo caminar sobre las aguas, baja de esa barca, Baja de esa barca y cuando bajes de esa barca no mires ni a la izquierda ni a la derecha. Mírame a mí. Porque a dónde vas y lo que voy a hacer contigo va a haber mucho, mucha calumnia, mucha traición. No creerán en ti, opinarán de ti, dirán cosas que no me agradan. Pero recuerda lo que dice el Señor: el ju, para el justo, el justo siempre será exaltado. El soberbio siempre será humillado. El Señor quiere ver justos, y donde hay justo, donde hay justos, hay humildad. En el nombre poderoso de Jesús. Y ya para terminar, mira que te, te dejo con este versículo, Juan, el versículo de Juan, capítulo 15, versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabe que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Miren lo que nos está diciendo el Señor. Nos está confirmando. De todo lo que se está hablando sobre ese llamado, al Señor lo están aborreciendo. No te están aborreciendo a ti. Te están, abor están aborreciendo al Señor. Y es por eso que el Señor te está diciendo, no te preocupes. No prestes oído a, a esas palabras. Sigue adelante, porque tú tienes un llamado grande, un llamado que, mejor dicho, que todo el mundo va a decir, pero ¿cómo lo hizo? Y si te preguntan, ¿por qué tengo ese Dios vivo y de poder. Tengo un Dios que, que, que dio a su hijo y su hijo dijo, yo quiero pagar el precio y seré aborrecido. Y así como ha sido aborrecido, nos dice nuestro amado rey, vosotros también. En el nombre poderoso de su nombre, mi alma te alaba, Señor. Una palabra maravillosa que el Señor nos habla y ya el Señor nos da otra palabra. Ya terminando. Eh, versículo. Estamos leyendo el versículo uh, 18 del capítulo 15 del Evangelio de Juan. Y en el versículo 19, mira lo que, lo que nos dice. Si fueras del mundo...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 El que me aborrece a mí, escucha esta palabra, el que aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro la ha hecho, no tendría pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a, mi, a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Qué hermoso cuando el Señor nos habla. Qué hermoso cuando el Señor, aquí en hablando con Jesús podcast nos da palabras que realmente, como siempre digo, cuando te dejan pensando, te ponen a analizar, decir, wow, hay, hay aspectos de tu vida, de mi vida, que debemos de corregir. En el nombre poderoso es su nombre es por eso que el Señor nos está diciendo en esta mañana que hay un llamado maravilloso en cada uno de nosotros y por eso debemos de darle la gloria y la honra y el poder a nuestro Rey, te invito a que hagamos una oración y terminemos esta misión de el precio de tu llamado, un precio que el Señor quiere que realmente lo escuchemos, abramos el corazón, tengamos tiempo para el Señor, no busquemos excusas. ¿Seremos aborrecidos? Claro que sí. ¿Seremos, seremos calumniados? Claro que sí. ¿Tenemos que, ¿Vamos a tener conflictos, guerras espirituales? Sí. Pero gózate en cada momento que el Señor te está pasando por ese desierto. Que el alfarero que cuando te está moldeando, van a haber momentos que... De pronto está moldeando ese hombrito, está moldeando ese corazón. Y tú, uy, pero duele, pero Señor, me lo gozo en el nombre poderoso de Jesucristo. Sentí la presencia de su Santo Espíritu. Gloria a Dios. Cierra tus ojos, abre el corazón al Señor. Padre amado, Padre celestial, en este momento queremos darte gloria y honra Señor. Y poder. Gracias, Señor, por ser tan maravilloso. Gracias, Padre Celestial, por ser tan majestuoso. Y te pedimos, Padre amado, por cada una de esas personas que te escuchan, no a nosotros, sino a ti, Señor. Te pido, Padre Celestial, que aquellas personas que tienen ese llamado, Señor, hoy abrirán sus corazones, Señor, doblarán sus rodillas, te pedirán perdón, Señor, y te aceptarán como tu Señor, tu Señor, Padre Celestial. De aquí para adelante vendrán cosas maravillosas en el nombre poderoso de tu nombre. Amado Rey, te pedimos por esta nación de Colombia. Te pedimos por sus fronteras desde San Andrés hasta el Amazonas, de los llanos orientales al Pacífico colombiano. Cuida de esta nación, Padre Celestial. Da sabiduría a este pueblo, amado Rey. Te pedimos también por Israel, por tus escogidos en el nombre de Jesús, Señor. Padre amado, Padre la gloria. Y síguenos ayudando, Señor, por medio de la fundación, para ayudar a muchas personas más, Señor, y poder dar las buenas nuevas reino a los cielos. Amado Rey, te queremos dar gloria y honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Bueno, mis hermanos, recuerda visitarnos en nuestra página de internet, que estamos en la gloria.com. También visita nuestras redes sociales, eh, página de Facebook, Instagram, Twitter, y muy pronto eh, van a escucharnos en Spotify. Vamos a tener el podcast. Y siempre darle la gloria y la honra, porque es el Señor que permite todo esto, no nosotros. Y gracias, Señor, por ser maravilloso. Y un saludo a todos esos pastores aliados del Ministerio de Cristiano en la Gloria eh, que están ayudando a las buenas nuevas de de los Cielos. Bendiciones y nos veremos en otra misión. aquí en Hablando con Jesús Podcast. Bendiciones.